una de las personas que desde que le conocí conectamos en vibración, en frecuencia, conectamos en, en hábitos, en gustos, en valores. Y es una persona que considero además de, de inspirador y también un maestro para mí, pero sobre todo un hermano. Y es David Zuadnabar. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal. Encantado de, de estar aquí. Pues muchas gracias, David. Y hoy, el episodio de hoy, también me flipa porque se titula... Del Desarrollo Personal al Desarrollo Espiritual. Entonces me gustaría primero empezar contando un poco mi, mi pequeña experiencia en esto del de despertar, ¿no? el de, de pasar el Desarrollo Personal al Desarrollo Espiritual, mi historia un poco de vida en este, en este aspecto, y luego alguna serie de puntos y luego pues, eh, me gustaría que compartieras pues, tu experiencia y, y algunos temas muy interesantes. ¿no? Entonces, el primero es que yo considero que el Desarrollo Personal el Desarrollo Espiritual, y es algo que creo que vas a decir tú también, pero que es lo mismo. ¿No? Y, y mi experiencia fue, pues creo que lo comentaron en algún otro capítulo Yo he trabajado en una consultora de negocio Había cumplido todo lo que deseaba en la vida Éxito, un buen trabajo, un buen salario Y sin embargo, es el momento en el que más jodido estaba ¿no? El momento en el que toqué fondo Y entonces ahí es cuando empecé a mirar hacia adentro Decidí dejarlo todo para emprender, una marca de moda sostenible que se llama Vasgoa, pero sobre todo empecé a ponerme en el centro, a aprender a amarme a mí mismo. ¿no? Y entonces es un momento muy interesante que en espiritualidad le llaman la noche oscura del alma, que no tiene por qué ocurrir, pero dice que tú puedes despertar, empezar a desarrollarte personal y espiritualmente cuando tocas fondo o por inspiración. Cuando tocas fondo, fue en mi caso, pero también puede ser porque otra persona te ayude, ¿no? Ah, ostras, qué, qué bien le va, qué, qué, qué transmite esa energía, qué transmite esa paz. Quiero aprender, quiero hacer lo mismo que está haciendo esta persona, ¿no? Y ese fue un momento. En momentos toqué fondo y me di cuenta que la felicidad no estaba fuera, que la felicidad estaba dentro. Y entonces tenía que cambiar el foco, que no tiene nada que ver con la proyección, sino tiene que ver con el proyector, que era yo, ¿no? Y entonces, para mí esto es el desarrollo personal y el desarrollo espiritual es cierto que la mayoría de personas cuando enfocan desarrollo personal es libros de liderazgo y están increíblemente bien ¿no? ya hicimos un, una sección un episodio en mi sección que fue sobre libros recomendables, pues cómo ganar amigos atraer, y atraer, eh, sí cómo ganar amigos sobre influir sobre personas, ¿no? el 7 hábitos de gente altamente efectiva, bueno pues hay un montón de libros de desarrollo personal y liderazgo que son clave pero luego otros libros de empezar a mirar hacia adentro como por ejemplo, encantado de conocerme de Borja Vila Seca, o por ejemplo no sé, el caballero de la armadura oxidada, que es un pequeño cuento filosófico no entonces, de ahí surge el desarrollo espiritual y es curioso porque eh, estaba ya apunto aquí tres puntos con respecto al desarrollo espiritual el primero es cuando empiezas a desarrollarte espiritualmente, se desbloquea un logro, ¿tiring? no como estos de play, tirín, que salen aquí arriba que es en instinto En instinto, la intuición la intuición, que yo siempre digo la intuición es la brújula del alma, que es la brújula del corazón y de repente cuando desbloqueas tu, tu desarrollo espiritual, empiezas a despertar, de repente empiezas respiras profundamente y dices, ostras, es que no estoy cómodo, ostras, es que prefiero el camino de la derecha que el de la izquierda. Y el instinto lo tenemos todos, repito, el instinto lo tenemos todos, pero no todos hemos aprendido a escucharlo. Y para mí uno de los principales beneficios del desarrollo espiritual es aprender a escuchar tu instinto. El segundo sería confiar, confiar en la vida. Yo me he vuelto un loco confiar en la vida. ¿Eso implica que no vaya a hacer acción masiva? Claro que hago acción masiva a por lo que yo quiero. Pero una vez que hago acción masiva en mi responsabilidad, me dejo fluir. Confío en lo que tenga que ocurrir. Todo lo que ocurre, ocurre para algo. Ya sea confiar en el universo, en plan perfecto del universo, en plan perfecto del Padre, en lo que tú quieras creer. Pero mi propuesta es que no creas nada. Experimentalo a través de tu propia experiencia. Yo creo que la diferencia entre la religión y la espiritualidad es que la religión está dentro de la espiritualidad. Pero la religión... También se basa mucho en creencias y la espiritualidad se basa en experiencias. Hay infinitas maneras de llegar a la cima de la montaña. La religión es una de ellas. Aprovechate de esos caminos o crea el tuyo propio o haz una mezcla. ¿no? Y el tercer, para mi punto, de la espiritualidad es el concepto de unidad. Todos somos uno. Todos somos uno. David y yo somos uno. Pero tú que me estás escuchando y yo somos uno. Pero es que este micro que está grabando y yo somos uno. Pero este árbol que has visto, el último árbol que viste, somos uno. Todo partimos de una unidad, del concepto de uno, somos lo mismo. Si vamos a, a, la, a la física cuántica, a lo más pequeño que existe, átomos, células, más de células, sí, sí, lo más concreto que existe, somos nada. Somos frecuencia, somos energía. ¿No? y esto de verdad me gusta mucho aprender sobre la parte de conectar la espiritualidad con, con la ciencia, que por eso está la física cuántica, que me apasiona, la verdad. ¿no? Y entonces, desde ese punto, desde esos tres conceptos, y luego un concepto de frecuencia y vibración, me gustaría, David, que nos comentaras un poco tu experiencia de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, ¿qué es para ti el desarrollo espiritual? ¿Qué te surge? qué Bueno, voy a confiar a la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te dice a ti ese instinto que debes, que debes compartir con nosotros? Bueno, muchas gracias, Alfonso, por, por lo que has compartido. Estoy muy de acuerdo en, en absolutamente todo lo que, lo que has dicho, en el sentido de que yo he experimentado muchas de las cosas que, que tú has dicho. Por eso me, me gustaría comenzar diciendo que a veces hablamos con pasión, y en mi caso quiero decir que hablo con pasión sobre cosas que me han funcionado a mí no y que yo he experimentado. Por lo tanto, que quede clara como mi intención cuando comparto, no que es, ostras, pues ojalá que pueda eh, servir de ayuda eh, a alguien más, pero muchas veces soy consciente de que esa pasión puede crear rechazo eh, cuando uno habla con tanto convencimiento de algo, ¿no? Pero bueno… De ahí eh, la idea de no os creáis por favor nada de lo que os decimos, valeadlo a través de vuestra experiencia. Es Solo nuestra experiencia es lo que a nosotros nos sirve y nos ayuda en este episodio y en cualquier otro de, del podcast. Pero muy importante, David, gracias. Absolutamente. Eh, bueno, y, y, y esto que hemos titulado un poco del desarrollo personal al, al desarrollo espiritual, va porque, o sea, evidentemente yo considero que también es lo mismo, o sea, el desarrollo espiritual va dentro del, del, del desarrollo personal. Lo que ocurre es que no siempre lo entendí así, ¿no? Porque en la industria, el desarrollo personal, eh, te venden siempre como que mira, he encontrado este método, ¿no? O, o, extra, o esta fórmula que, eh, con la que vas a conseguir pues, tener más dinero, más tiempo libre, vivir viajando, ¿no? Hmm. Y eso suena muy atractivo y está fenomenal tener ganas de progresar. Pero hay un peligro, y bueno, quizá no es un peligro porque quizá es necesario pasar por ahí antes, ¿no? Pero yo he pasado por ahí y es pensar que la causa de tu felicidad es llegar a ese punto, a esa cosa que te están vendiendo, ¿no? Y, y, y, y bueno, o sea, te crees al final que tu felicidad depende de, de, de llegar a algún punto y la verdad es que, bueno, eso es, digamos, que, que esa creencia es porque estás identificado, en mi caso, con, con, con mi propio ego. Que te hace creer que has de bueno, satisfacer ciertas expectativas, eh, ciertos deseos, que al final podemos definir ego como, como esa máscara o ese personaje, esa personalidad que hemos creado para, que hemos construido para sobrevivir e interactuar en, en, en sociedad, y que al final está formada por un conjunto de creencias que no dejan de ser heredadas de, pues de nuestros padres, ¿no? de, la, de la educación que hemos recibido. Y, y bueno, pues. Digamos que eso es un esas creencias han sido nuestro mecanismo de supervivencia. Que, eh, porque al fin, al fin y al cabo, tú bueno, creces con esas creencias. De pequeño no te cuestionas nada, ¿no? Eres, eres un niño sin, sin pensamiento crítico. Un folio en blanco, ¿no? Así es. Y todo eso, pues tú, ¿tú te lo crees. <risa> no. De hecho, es y... súper importante porque la parte del ego. Es curioso, ¿no? El ego, esta máscara que nos ponemos, en principio, es para sufrir menos pero lo más profundo de nosotros nos genera sufrimiento. ¿no? Pero es un, es un dolor que casi decimos, Uf, prefiero sufrir esto a quitarme la máscara, ¿no? por lo que pueda llegar. Luego ya después cuando te quitas la máscara, que es este desarrollo espiritual, dices, joder, pero es que desde mi autenticidad me siento más en paz. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero tiene esa creencia de, no, es que esta máscara me hace sufrir menos, pero en el fondo sigo sufriendo. ¿no? Entonces, perdona ahí. Sí, sí, no, no, para nada. o sea Te agradezco que me, que me interrumpas lo que quieras. No, o sea, es, es eso. O sea, al final esas, esas creencias te sitúan en una zona de confort eh, mental porque hasta ahora, digamos que tenemos un mecanismo primitivo que, que, que, que dice: Ostras, si hasta ahora con estas creencias me ha ido bien y he sobrevivido, pues todo lo que me saque de ahí he de huir de ello, he de atacarlo, he de ridiculizarlo o he de evadirme de ello, ¿no? Mm. Y por eso lo que decías tú de que al final uno se abre a todo esto, pues porque llega un punto de saturación de sufrimiento en el que no le queda más remedio que, que cuestionar esas creencias, ¿verdad? Cambiar, sí. Y, y bueno, mi camino pre espiritual, eh, por así decirlo, pues, pues al final un poco similar al tuyo, pues haces lo que, lo que toca eh, cada año, pues estudiar ADE, no sé qué, luego un contrato indefinido. Eso me da seguridad, pero basada al final, bueno, las expectativas que yo tengo que en realidad son las expectativas que, que mi entorno, que mi entorno eh, puso sobre mí entonces para mí la espiritualidad es darme cuenta de ese, de ese enorme apego que tengo a mi propia, a mi propia identidad ¿no? eh, y darme cuenta de que eso me hace sufrir y no, y no me lleva a ningún sitio eh, realmente y la espiritualidad es Aprender a um, aceptar la realidad tal y como es ¿no? y, y amar a los demás eh, tal como son. Mientras que pues desde, desde el ego, desde esas creencias, tú te crees que tu felicidad está en llegar a algún punto y, y, y además tampoco asume responsabilidades. no Te crees eh, que, que debes cambiar a los demás o que las circunstancias han de cambiar y crees además que, que, que puedes hacerlo ¿no? y, y vas dándote eh, de bruces eh, contra el mundo porque en realidad consiste pues, en, en, en todo lo contrario, es mi punto de vista, en aprender a aceptar la realidad tal y como es. Y la espiritualidad te anima a posicionarte como el creador de, de todo lo que sucede. Es decir, como, como protagonista y no como víctima de tu vida, ¿no? La víctima no quiere decir que esté todo el día quejándome de todo y tal. Que puede que también, ser también. <ríe> eso es que también. <ríe> joder, es que, claro, es que hay mucha gente con mucho dinero, ¿no? Y entonces, claro, ellos, tal, y, y yo no puedo hacer nada. O, o quieren que me toque la lotería, ¿no? O joder, qué tal. Vale, pero ¿y, y qué haces tú para cambiar las cosas, no? Porque es que, ¿Qué haces tú? No De verdad, a mí, yo es que esto... Y yo al principio también soy una persona muy víctima y de vez en cuando vuelvo a coger ese, ese papel de victimista, ¿no? Pero la espiritualidad, el salario personal espiritual es empieza a asumir la responsabilidad de tu propia vida. Punto. No, Alfonso, es que no puedo hacer nada. Pues ahí entra lo que David, acaba de comentar, aceptología de Gerardo Smedlin, un filósofo colombiano increíble, que es siempre puedes hacer algo, que es aceptar lo que te ocurre. Porque todo lo que te ocurre, te ocurre para algo. ¿Para qué? Para que aprendas a ser feliz de nuevo, ¿eh? que es el, la, la, el objetivo del ser humano no es ser feliz, es aprender a ser feliz, que es muy diferente y aprender a amarnos y amar a los demás sin intentar cambiarnos, porque si intentas amar a alguien, intentar cambiarlo no lo estás amando amar es dar, querer es pedir entonces, quieres algo que no es así cuando amas, es amas incondicionalmente no sería amar no tiene apellidos entonces, bueno, muy interesante lo, lo que comentas David sí, sí sí, o sea, absolutamente y y nada, o sea, al final consiste en lo que decíamos, ¿no? Asumir eh, responsabilidades y darte cuenta, la, la víctima va un poco por la vida, ¿no? Como diciendo, ostras, se cree que todo lo que ocurre le está sucediendo y al final busca culpables fuera, ¿no? En forma de personas o en forma de circunstancias. No se da cuenta de que, de que o no nos damos cuenta de que somos creadores de, de nuestras propias circunstancias. Entonces la espiritualidad te anima a asumir la responsabilidad de todo lo que ocurre, que se podría decir que suele ser como el primer paso ¿no? en, el, en el desarrollo personal que, que, que, que te suelen plantear. Por eso veo tan ligado la espiritualidad con el, el desarrollo espiritual con el, con el personal, personal. Porque sí. lo primero lo que te animan es asumir responsabilidades y creo que la espiritualidad es lo que... Lo que lo que te ofrece. Sí, para, para mí la espiritualidad casi iría un paso más adelante. O sea, para mí, el desarrollo espiritual y personal es lo mismo, ¿no? Pero quizás el espiritual sería quizás un siguiente paso, por ejemplo, ¿eh? no lo sé, a mí me acaba de surgir ahora. El desarrollo personal es aprender a asumir tu propia responsabilidad, es decir, decir, ostras, asumo mi responsabilidad, ¿qué puedo hacer yo? Y voy a ello, descubro mis valores, empiezo a romper mis creencias, ¿vale? El desarrollo personal. El desarrollo espiritual es la frase de eh, yo soy Dios porque cuando dejo de ser yo, soy Dios. ¿no? que es ya no solo asumir responsabilidad, sino darme cuenta que el que tienes enfrente es un reflejo de ti mismo y que lo que tienes enfrente es lo mismo que tú. Eso es el concepto de unidad que, que, que, que, ¿no? que bien decías. Sí, sí, sí. El, la principio. frase que creo que comenté en otro episodio, no no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Y ese para mí es como el, el siguiente pasito, ¿no? Así es. Y, y eso, o sea, al final yo creo, eh, creo que, que lo que te invita a la, o sea, lo, lo que te invita a la espiritualidad, como decíamos, es a, eh, esto, a darte cuenta de que, de que lo de fuera es un reflejo de lo de, lo de dentro. Y que, eh, o sea, por lo tanto, si yo no me amo y me respeto a mí mismo, por ejemplo, voy a traer personas y circunstancias, o sea, voy a atraer personas que ni me respeten ni me valoren. Si yo mmm, voy en modo víctima y culpabilizo a personas o a circunstancias de lo que me ocurre, voy a traer a mi vida a personas que van a justificar <risa> esos pensamientos y esas creencias mías, que no me van a animar a salir eh, de mi zona de confort y que me, me van a hacer quedarme ahí... En, Estancado. Esto, esto ocurre mucho con amigos o incluso con pareja. ¿no? Es que me encuentro una pareja que es que tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues iba mal y rompemos y de repente me encuentro una pareja que es <ríe> y cambia físicamente, cambia de nombre, pero con los mismos problemas. Y es muy bien, has cambiado de fuera, ¿pero has cambiado de dentro? ¿Has, ¿Has cambiado tus creencias? ¿Has cambiado un poco la esencia? de. ¿Has aprendido a amarte a ti mismo? ¿Cómo vas a aprender a amar a tu pareja si ni siquiera te amas a ti? ¿no? Esto que pues, suena súper típico, pero es que es cierto. Bueno, no es cierto, yo lo he experimentado, no, no me creáis nunca nada. ¿no? Pero, pero creo que es un punto muy, muy interesante. Y, y sobre todo quería preguntarte, eh, David, sobre, bueno, me has dicho de, de conectar ¿no? con, con personas un poco, con tus creencias, pero yo creo que tiene mucho que ver con las frecuencias que tenemos y las vibraciones que emitimos. ¿no? Entonces eh, quería preguntarte un poco, vamos a, a tratar ese tema que es bastante espiritual ¿no? sí. y me apasiona. Sí, sí. Un poco, cuéntanos un poco para ti qué son las frecuencias, qué son las vibraciones, un poco cómo, cómo funciona sí, Yo creo esto, que ¿no? de ese estado de espiritualidad en el que te das cuenta de que, de que lo que has venido creyendo bueno, pues eso es un personaje que hemos construido por lo tanto puedes elegir mmm, cualquier eh, otra cosa. Cualquier careta, ¿no? Eh, sí, o sea, realmente podemos elegir lo que, lo que queramos. Podemos elegir la frecuencia en la, que, en la que queremos vibrar y es desde ahí desde donde atraemos las circunstancias que queremos a, a nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por así decirlo, todo lo material tiene su origen en lo, en lo inmaterial. Podemos dividir el mundo en el mundo material y físico y el mundo cuántico-metafísico, por así decirlo, ¿no? Mm. Y en ese mundo metafísico donde, donde se crea lo… Que está a la vez, o sea, que está integrado, lo que pasa es que lo, lo cuántico es lo que no vemos, ¿no? Eso es. O sea, es. imagínate, nosotros ahora mismo no vemos las partículas de aire, ¿no? No, no vemos, vemos todo es energía, todos vale. estamos hechos de energía y todos vibramos en, en, en una frecuencia. Vale. Entonces, eh, o sea, lo que ocurre es que para atraer lo que queramos a nuestra vida debemos vibrar en, en esa frecuencia. ¿Y cómo ocurre eso? Lo que te estaba comentando, el, el mundo... o sea, Está la, la energía libre que, que fluctúa ¿no? ¿Mm? y está la energía densa o, o, o, o condensada. Entonces, nosotros para transformar esa energía libre en energía condensada que se traduzca en el mundo material, en, en lo que queremos, es nuestra mente la que digamos que se comunica con ese campo de energía cuántico, vale. con, con esa parte eh, inmaterial. ¿Cómo hmm. se comunica con la vibración que emitimos? Eh, ¿De qué depende nuestra vibración? De nuestros pensamientos y nuestras emociones. Hay pensamientos hmm. y emociones de vibración alta y de vibración más baja. Hmm. Pues la felicidad, la aceptación, son, tienen eh, energía, o sea, vibraciones altas, hmm. mientras que pues, la apatía la angustia, la tristeza, tienen eh, vibraciones más bajas. Mm. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es comparar la vibración con lo que sería mm, el, el, el, el habla o el lenguaje y la frecuencia, el idioma. Entonces tú, tu vibración ha de transmitir, eh, o sea, para comunicarte con, ese, con, con la frecuencia ¿Mm? de aquello que deseas, has de hablar su idioma, has mm. de estar en la misma frecuencia. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para elevar nuestra vibración? Sí. Pues incrementar nuestros niveles de energía, eh, acercarnos más eh, a nuestros sueños, pues si queremos una casa, pues ir a ver la casa, ¿no? Mm. Eh, y luego también pues eliminar interferencias que puedan ocurrir. Pues hay veces que estamos rodeados de personas negativas que, que vibran en baja frecuencia y, y esa baja frecuencia nos contagia. Mm. Claro. Yo lo yo he notado muchísimo, esto que puede parecer bastante conceptual, ¿no? ¿Y qué nos están contando, David? Alfonso, frecuencias y liberaciones, ¿no? Pero yo de verdad te prometo que lo he experimentado. O sea, por ejemplo, yo tengo una frecuencia, quedo con David, quedo con José Carlos y subimos la frecuencia. O sea, noto algo que... que que no existe, que no puedo ver, pero lo noto anímicamente y no es porque sean mis amigos. Es, es Para mí la frecuencia es como yo estoy. ¿Qué me sube la frecuencia? Hacer ejercicio, leer, meditar, que hablábamos de las rutinas en el justo anterior episodio de, de esta sección, pero cualquier cosa, bailar, cosas que te gusten, te suben la frecuencia, ¿vale? Que eso está basado en emociones, pero cosas que te bajen, te generan emociones de, de odio, de rencor, de tal, te baja muchísimo la frecuencia. Y luego, cuando nos juntamos David y yo, yo emito en mi frecuencia vibraciones y él emita en su frecuencia vibraciones y las vibraciones se conectan. ¿Nunca te ha pasado que de repente estás bien y te juntas con una persona bastante negativa y te, y te, y te genera un poco malestar? Eso es porque estéis conectando vuestras frecuencias y se nivelan. O al revés, ¿nunca te ha pasado que de repente vas a un tío súper enérgico, con más buen rollismo y quedas con esa persona, ese hombre esa mujer y de repente joder, te empiezas a sentir un poquito mejor, ¿no? Es un, no sé qué, un qué sé sí. yo? ¿Sí o no? no? Pues ¿Esto, esto ¿cómo, cómo, sí. se justifica? cómo se justifica? ¿Cómo se justifica? Pues yo lo justifico a través de las frecuencias y las vibraciones. Pues es algo que se habla muy poco de nuevo, se habla de física cuántica, muy interesante, leamos más sobre esto, pero no os creáis absolutamente nada de lo que os decimos, valeadlo a través de vuestra propia experiencia. Así que yo me gustaría terminar eh, dándote las gracias también, diciendo que para mí este, este episodio ha tenido su función, que es elevar la vibración y por tanto la frecuencia de cualquiera de nuestros oyentes.